Suerte, vale! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda, madre! Yo lo voy Mira, vale. madre! ¡Mierda, madre! ¡Mierda, madre! ¡Mierda, madre! ¡Mierda, madre! eso, eso. por ello por me ¿Qué fue el problema? que te agredió? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Tranquilo. Pero ven, denuncia, No, no, está bien, tranquilo. mismo que tú tienes una herida. ¿Qué fue lo que sucedió? Está bien. ¿Por qué viene este problema, Gary? Está bien, está bien. ¿A qué se debe esa herida? ¿Está bien? ¿Habían peleado ustedes antes? No. ¿Y a qué se debe esa herida? Algo, algo viejo, algo viejo. Algo viejo de qué? Tú pudiste haber perdido la vida en ese momento, no tienes temor. Está bien.